personal de seguridad de Lotería Electrónica presente siempre aquí en el estudio. Mañana viernes tienes una nueva oportunidad de ganar. Loto Cash tiene un acumulado de 520 mil dólares que caen muy bien y que tanta falta nos hacen. Y la doble revancha tiene el acumulado de 355 mil dólares que también son buenos. Mientras que el Powerball para el sábado aumentó a 93 millones de dólares.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 Y juega también el Wild Ball y ponte Wild con este bolo que te permite cambiar cualquier número ganador de los sorteos de tus pegas a tu favor. Así incrementas tus posibilidades de ganar premios secundarios. Pídelo ya. ¿Y qué tal si damos comienzo con el sorteo de esta noche de Wild Ball? Adelante con el sorteo. Y mucha suerte a los que ya lo están integrando en sus jugadas. El número ganador comienza... Es El 1, el número ganador del Wild Ball para la noche de hoy, es el número 1. Ahora pasamos al sorteo de pegados. ¡Mucha suerte, familia! El número ganador de pegados de esta noche comienza con el número 3. Segundo número. Es el 7. El número ganador de pegados es el 3. Repito, el número ganador de Pega 2 en la noche de hoy es el 37. Ahora continuamos con el Pega 3. Mucha suerte familia. El número ganador de Pega 3 comienza con el 1. Segundo número es el 6. Tercer número del Pega 3. Es el 2. El número ganador de Pega 3 es el 162. Repito, el número ganador de Pega 3 en la noche de hoy es el 162. Y ahora concluimos con el Pega 4. ¡Mucha suerte, Puerto Rico! Ese boleto en mano, llame su número. El número ganador de Pega 4 comienza con el 3. Segundo número. 7. Tercer número, 2. Cuarto número del PEGA 4 es el 5. El número ganador de PEGA 4 es el 3725. Repito, el número ganador de PEGA 4 en la noche de hoy es el 3725. Muchas felicidades a todos los ganadores de los sorteos de esta noche. Recuerden visitar el enlace loteríasdepuertorico.pr.gov para más información. Nos vemos mañana viernes a las 2 de la tarde con otro sorteo más de Lotería Electrónica. Que tengan buenas noches. Gracias por sintonizar los sorteos de la Lotería Electrónica de nuestra programación por WPRTB San Juan, TV y WSTE TV San Juan, 11 Mayaguas. Uh, the committee will come to, to order. Uh, the committee committee's meeting today to receive testimony on the status of Puerto Rico's reconstruction and uh, and recovery after recent natural di disasters, beginning with uh, Hurricane Maria in 2017, a series of earthquakes in 220 Uh, that, that occurred in 220 and Hurricane Fiona that just this past September. We're also here to discuss the restoration and modernization of Puerto Rico's power grid, which has experienced numerous major failures with significant impacts to the, to the residents of Puerto Rico. Under committee rule 4F, any oral opening statements at the hearing are limited to the chair and the ranking minority member or their designees. This will allow us to better hear from our witnesses sooner and help members keep to their schedules. Uh, therefore, I ask unanimous consent that all other members' opening statements be made part of the hearing record if they are submitted to the clerk by 5 p.m. today or at the close of this hearing, and whichever, whichever comes first. Hearing no, hearing no objection, so ordered. Without objection, the chair may also declare a recess, subject to the call of the chair. Without objection, the member from New York, Representative Torres, is authorized to question the witnesses in today's hearings uh, after uh, permanent members have had their opportunity. As described in the notice statements, documents or motions will be submitted to the electronic repository at hnrcdocs, uh, docs at mail.house.gov, members physically present should provide a hard copy for staff to distribute by email. Please note the members are responsible for their own microphones. As with our fully in-person meetings, members may be muted by the staff only uh, to avoid inadvertent background noise. Finally, members or witnesses experience technical problems should inform committee staff immediately. I will, uh, I now want to recognize, uh, the I want to recognize uh, THE VICE RANKING MEMBER OF THE of, uh, VICE CHAIR OF THE